Hola a todos, este es el primer vídeo de una secuencia de 5 en la que os voy a explicar en qué consisten los métodos de integración numérica y cómo podemos aprovecharlos para realizar nuestras animaciones en videojuegos basadas en física. En este vídeo concreto os haré una pequeña introducción, os hablaré de las ecuaciones diferenciales que rigen el movimiento de los cuerpos y os explicaré brevemente en qué consiste la integración numérica. A modo de paréntesis, en otro vídeo os contaré qué es el desarrollo de Taylor de una función y para qué sirve. Luego os hablaré de distintos métodos de integración según su orden, los de primer orden, los de segundo y los del orden superior. Para terminar, mencionaré brevemente qué es el bucle de una animación. Bien, si estáis viendo este vídeo es porque os interesa la animación de objetos o personajes para videojuegos. En particular, Necesitamos calcular la posición que tienen a lo largo del tiempo, es decir, en diferentes fotogramas, para crear la ilusión de que sean animados. Existen varios métodos para conseguirlo. Por un lado, podemos establecer fotogramas clave o keyframes en los que se establece la configuración del objeto o personaje de una manera más o menos manual. En los fotogramas intermedios se calcula la posición por un método matemático llamado interpolación. Esta técnica nos da un control total sobre el resultado, pero supone mucho esfuerzo y solo sirve para animaciones pregrabadas, es decir, sin interacción con el usuario. Otra manera de establecer el movimiento es mediante la captura eh, mediante sensores colocados en un traje llevado por un actor. Todos hemos visto al personaje Gollum de las películas del Señor de los Anillos o a los jugadores de los videojuegos FIFA. Por último, es realizar la simulación del movimiento utilizando las leyes de la física. Este método permite interacción con el usuario ya que el movimiento no necesita estar precalculado y es el que explicaremos aquí. Como desventaja, a veces es difícil modelar la realidad utilizando leyes físicas, ya que no se conocen bien los modelos o es difícil asignar parámetros a dichos modelos. También puede resultar complicado controlar el resultado de la simulación. La configuración de un objeto se define mediante una serie de grados de libertad, x, x-vector, que pueden representar su posición 3D, sus ángulos de rotación respecto de ciertos ejes establecidos, etc. Normalmente los grados de libertad son más de uno. Para realizar una animación basada en física hay dos ingredientes principales. Por un lado, la evolución a lo largo del tiempo del estado se ha de modelar mediante las leyes de la física, es decir, se calculan las fuerzas que actúan sobre los grados de libertad y mediante estas fuerzas se calculan aceleraciones, velocidades y posiciones. Y por otro, se calcula la iluminación de la escena, conocidas las posiciones de los vértices del mallado de triángulos que describen las superficies de los objetos. La cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento sin preocuparse de cómo se ha generado, es decir, sin preocuparse de las fuerzas. Para una partícula, la cinemática es tan simple como que la velocidad es la derivada respecto del tiempo de la posición y la aceleración es a su vez la derivada respecto del tiempo de la velocidad. En la animación, el aspecto relevante de la cinemática es conocer la posición y velocidad de cualquier punto P de un objeto a partir de su estado X. Se ha de definir una función F que relaciona el estado X con el punto P. Y por medio de esta función se puede obtener también la relación entre la velocidad de P, es decir, la derivada del vector de posición respecto del tiempo, y la velocidad del estado. Simplemente se calcula la derivada aplicando la regla de la cadena. Por su parte, la dinámica es la parte de la física que estudia la evolución de los sistemas con el tiempo. Por lo general, esta es la parte de la física más relevante para la animación. La ley fundamental sobre la que se asienta la animación basada en física es la segunda ley de Newton. Aplicada a una partícula, relaciona la aceleración de la partícula en un instante concreto con la suma de todas las fuerzas que actúan sobre dicha partícula. A mayor masa, menor aceleración. En los sistemas mecánicos habituales, las fuerzas pueden depender a su vez de las posiciones y de las velocidades. En animación a veces se expresan fuerzas dependientes directamente del tiempo, es decir, una fuerza definida como una función temporal. Al unir cinemática y dinámica en la mecánica, la segunda ley de Newton se transforma en una ecuación diferencial. Relaciona la segunda derivada de la posición respecto al tiempo, la aceleración, con la propia posición y su primera derivada, la velocidad, por medio de las fuerzas. Simular o animar Requiere calcular el valor del estado en los instantes de tiempo correspondientes a los fotogramas. En definitiva, hay que resolver la ecuación diferencial, es decir, hay que calcular una función r de t que cumpla la ecuación diferencial. La complejidad de este problema viene determinada por la complejidad de las fuerzas. Para casos complejos puede que ni siquiera exista una fórmula analítica para r de t. Hay dos tipos de ecuaciones diferenciales en función del número de variables independientes. Las ecuaciones diferenciales ordinarias, Edo, se caracterizan por la dependencia de una única variable independiente. Una Edo es una ecuación que relaciona una incógnita X con sus derivadas respecto a la variable independiente, el tiempo. El orden de una Edo viene dado por la mayor derivada presente en la ecuación. Un ejemplo de Edo es la que veis aquí. Existe otro tipo de ecuaciones diferenciales, llamadas en derivadas parciales, en las que aparecen varias variables independientes y a su vez derivadas parciales respecto a todas ellas, incluso derivadas combinadas. Por su complejidad no las vamos a estudiar, aunque son de interés en problemas complejos de animación. Dada una ecuación diferencial, su resolución se afronta desde distintos enfoques según la disciplina científica. En una asignatura clásica de ecuaciones diferenciales se estudia el cálculo de una función analítica x de t que cumple la ecuación diferencial de manera exacta. Esto puede ser demasiado complejo o incluso imposible en los problemas de animación. En la mayor parte de los problemas de ingeniería el objetivo es aproximar x de t tal que el error en todos los puntos esté acotado. No es necesario calcular una solución analítica, sino que es suficiente con conocer xdt en una serie de puntos y en el resto se interpola. La disciplina matemática en la que se basa este enfoque es el análisis numérico. En la animación, el enfoque también se basa en análisis numérico, pero el resultado deseado es distinto. En cada fotograma se desea aproximar X asumiendo que su valor en el fotograma anterior es exacto. No se persigue acotar el error en todo instante, sino que incluso es admisible que el error acumulado vaya creciendo. Sin embargo, sí que es importante que el error local esté localizado, que la solución sea numéricamente estable, que sea robusta a todo tipo de funciones de entrada y que sea computacionalmente eficiente. Dentro del análisis numérico, la herramienta concreta a utilizar para resolver ecuaciones diferenciales es la integración numérica. La integración numérica consiste en la aproximación de integrales sin realizar un cálculo analítico de las mismas. En su aplicación a Edo, dado el valor de la función x de t en unos instantes conocidos, así como sus derivadas, la ecuación diferencial se resuelve aproximando la integral en dichas derivadas. Existen multitud de métodos de integración numérica que pueden variar según diferentes factores. Uno de ellos es el orden de la ecuación diferencial, otro el orden del error, de tal forma que la solución solo se calcula en instantes de tiempo concretos, separados por un paso de tiempo h. El error depende del tamaño de esta discretización, de manera que un método será mejor cuando su error se reduzca más a reducir h. Por último, si es un método explícito o implícito. Si un método solo depende de valores ya pasados de la función y sus derivadas, se le denomina explícito. Son los métodos más sencillos de aplicar, pero pueden sufrir problemas de inestabilidad. Si un método además depende de valores aún por calcular, se le denomina implícito. Técnicamente esta dependencia hace que la solución no se pueda calcular directamente y es necesario resolver un sistema de ecuaciones. En estos vídeos os hablaré solo de métodos explícitos, aunque en la industria del videojuego son muy relevantes también los implícitos. Bien, gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.